De barro. Sí. sí. Que dedique. Nunca en mi vida he visto ¿Qué? eso. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No entiendo cómo los niños pueden romper eso. Es muy tonto, es muy tonto. Se parece a su papá. Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo me encuentro el día de hoy Me encuentro el día de hoy en nada más y nada menos que el mercado Sonora a darme una vuelta por acá este popular mercado mexicano En donde la verdad acabo de llegar y encuentro de todo Vamos a pasarla súper bien en este video Porque aparte de conocer el mercado Pues precisamente venimos a ver cómo hacen las piñatas navideñas Las famosas piñatas que ustedes ven que se utilizan aquí en México, sobre todo para Navidad. Hoy vamos a conocer un poco de su historia, su confección, vamos a convivir con gente que las hace, entonces acompáñenme porque va a estar muy bueno y aquí empezamos. Bienvenida, ¿Cómo están, Julián. Un placer. Un placer. ¿En serio? ¡Wow! wow. En de aquí? Oigan, acá nos quieren unos gorritos A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va. Toda la cabeza muy grande ¿Entró? Bueno, más o menos ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está Ahí entró el gorrito, gente Oigan, una cosa que yo siempre les digo a ustedes Cada vez que vamos a un mercado vamos a conocer a la gente del barrio Siempre nos tratan súper cool y eso me fascina y me encanta Muchísimas gracias. De <risa> gracias. Esto. Ay, gracias. Aquí andamos ya <risa> listos <risa> con los gorritos ya, navideños. De verdad super super cool. <risa> Amigos, y bueno, ya hemos dado bastantes vueltitas. Estamos empezando este video apenas. Aquí tengo mi gorrito y nos encontramos en la vecindad 1416, muy cerquita del mercado Sonora. Venimos a darnos una vuelta. Acá está la... Bueno, la banda diría. La banda, de, la banda diría. Acá estamos conviviendo, este gente, y podemos pues, ver si que por aquí, lo pues, lo tienen lo ya dije sus luces navideñas listas para la venta. Algo que me enseñaron mis amigos de Tepito es que una vecindad no es vecindad si no tiene su santo, gente. Aquí está el santo de la 14 y 16, y ahora sí, bueno, vamos a seguir dándole para llegar a donde hacen Ay, las famosas lo lleve, piñatas. de ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hasta Panamá. Dónde? Panamá, Vamos a Panamá. Hasta Panamá. Muy importante, cada vez que venimos al barrio, definitivamente siempre salimos con regalos, con sorpresas. Acá nos regalaron un gorro, en antes nos regalaron un jugo, ahora nos regalaron luces, gente. Aquí la gente es súper amable. Dice, tienes que tener cuidado. Semana, ¿sí? Mi luz. Tienes que tener cuidado. como les iba diciendo pues en este mercado efectivamente hay de todo acá está el guayahuaica que nos está acompañando el día de nos está, está dando el tour el día de hoy sí, para que vean por acá chulísimo y por acá también está Jorge nuestro nuevo amigo <ríe> hola él hola. es el rey de acá de, de Sonora <ríe> aquí en el mercado Sonora hemos atravesado parte de la, de la parte de afuera del mercado y la verdad es que hay de todo como ustedes pudieron ver, que pueden conseguir lo que quieran ahora en temporada de navidad se está vendiendo de todo, y algo que me sorprende muchísimo, o oh, wow, no sé si es para sorprenderse es que a diferencia del mercado de Tepito, este mercado la, y la verdad es imposible caminar hay tanta gente entrando, saliendo llevando mercancía para todas partes entonces está súper cool, no sé aquí encuentran de todo, definitivamente que sí y cuando llegan por primera vez al spot, no vieron Guanajuato. Guanajuato, sí. oh, sí, ya estaba pendiente. Y Dolores Hidalgo, Sí, sí, sí, sí. wow. Sí. ¿Y entonces cuál, no es? cuál es, es su ¿Cuál favorito entonces? Las dos, ah. ah. las dos las veo. No, dice, no, es no, mala, mala. ¿Cuál las era? Las ¿Cuál era su video favorito? El video favorito. Ah, ah. cuando fueron al museo, al museo ahí en Dolores Hidalgo, perdieron la historia de él. Ah, sí, oh, ese estuvo muy a mí me encanta. Se saben mejor los videos que yo Gente, para comentarles un poquito que estamos haciendo justo aquí En este edificio Esta casa Pues prácticamente se fundaron Se crearon los famosos alebrijes mexicanos Y allá tenemos pues al hijo de, del fundador Del creador Ya lo habíamos conocido anteriormente a alguno de los hermanos eh, Porque lo pudimos entrevistar en un lugar al que fuimos Y estaban allí Pero qué cool compartir con ustedes Un poco de la cultura Y de dónde nacen cosas tan maravillosas como este lugar sí. la familia linares don pedro linares que en paz descanse iniciaba haciendo piñatas es haciendo correcto, piñatas, haciendo los judas haciendo gorros, haciendo máscaras, de todo lo que fuera de papel. Mis amores, cada vez que alguien le pregunta a ustedes acerca de las piñatas, coméntenle por favor de la familia Linares, eso aquí es una tradición, se volvió tradición en el mercado sonora, y luego las piñatas pues poco a poco fueron evolucionando hasta quedar en los alebrijes que confeccionan hoy en día. Es algo que yo he visto mucho en los diferentes puestecitos que nos encontramos por ahí son estas cositas Estas cositas las he visto mucho, ¿para qué lo utilizan? Eh, pues básicamente es confeti Confeti, verdad, este, ok Normalmente aquí en tradiciones mexicanas cuando se hace este, la noche de navidad eh, Además de que se rompe la piñata, se dan los dulces este una manera de, de festejarlo nosotros pues es avientas, avientas el confeti se avienta el confeti en navidad Juegas los niños de la noche de navidad rompes sí. la piñata wow coges la frutita que está dentro de la piñata entonces eso es disfrutar bueno, no es fiesta te voy a compartir para nosotros en panamá sí. esto confeti se utiliza para los carnavales cuando estás en carnaval la mojadera el agua la fiesta, se empiezan a tirar confeti entre la gente pero en navidad nunca es ¿eh? jamás Seguimos gente acá en el barrio, vamos llegando pues, estamos como quedándole por toda la parte de atrás, bordeando la parte de atrás para mostrarles a ustedes un poco de lo que es esta tradición de la piñata en navidad aquí en México Hola. Un placer, Hola. Catherine. Un placer. Acabo de llegar al taller de las piñatas. Acá están haciendo. ¿Qué forma está haciendo, amigo? Un barquito. Un barquito. Pero eso es barro. Sí, es barro. Eso no va a estar tan duro para romper. Es la tradicional, es pura olla. No, no que va, no. gente. Que partir eso no es broma. Miren eso, está muy fuerte. Ya va. <risa> ¿Esta, ¿Esta piñata se rompe? Sí. ¿De barro? Sí. Qué dedique. Nunca en mi vida he visto que eso. O sea que estas son realmente las tradicionales las que la gente al principio hacía. ¿Ya no se hacen así o cómo? No, ya no se hacen como antes. Oiga, ¿y no le da miedo que cuando rompan esa piñata le cae eso a alguien en la cabeza? Se acostumbran los niños. ¿Se acostumbran <risa> al golpe? ¿Cómo, golpe sí. ¿Cómo es eso? <risa> eso se debe doler. <risa> De bueno, mi nombre es Sandra García Larcón. Pues conmigo ya es la cuarta generación. Este, pues año con año somos la tradición de, de este mercado entonces esperemos no perder la tradición de este mercado ¿sale? y aquí los esperamos cuando gusten pueden venir a, a comprar sus piñatas eh, al día aproximadamente eh, este, hacemos de 500 a 600 piñatas diarias nos vienen a entregar lo que es la, el barro y el cartón y nosotros les damos esta forma para que ustedes vengan a, a ver nuestra artesanía el precio varía hay piñatas pequeñas como desde $35 pesos, lo que son las estrellas en $40 pesos. Hay las estrellas gigantes en $300, $400 pesos. Todo a mano, nosotros cortamos no todo. Este, no, no tenemos máquinas, las máquinas son nuestras manos. Amigo, ¿tú qué haces por acá? A ver, ¿eso qué es? Una piñata de payaso. Una mini piñata, verdad? Me la puedes mostrar? Miren esto, amigos. Una mini piñatita de payaso. A mí me preocupa porque si sí está bien, está bien duro esto. Esto romperlo tiene que darle como con una piedra, no con un palo. ¿Con qué lo rompen? Con un palo de ¿O un, palo un palo de piedra, porque no, si sí está, está fuertecito. ¿Qué le vas a hacer, amigo? Le Voy vas a poner a... Su, su greña. su greña okay vamos a ver cómo le pones la greñita. Prácticamente meten los dulces y se rompen. Gente, ay, me voy a agachar aquí. A mí de verdad me sorprende este asunto que está aquí. O sea, esto está súper duro. No entiendo cómo los niños pueden romper eso, pero a la vez me emociona y me gustaría ver cómo, cómo lo logran, cómo se hace. Sería súper se interesante. Pensé que los niños tenían que romper esa piñata así con ese barro duro. Sí, la rompen. También, la rompen? Sí, la, rompen. ¿También? No, sí, ¿También la rompen. Bueno, por aquí adelante les voy a mostrar. Estas que ya están confeccionadas, ya no tienen el barro adentro. Esta está súper livianita, miren cómo yo la puedo cargar y así quedan. Es un barquito. Este es un barquito, este es un barquito, es un barquito, gente ya con su colorcito bien puesto y todo Y miren por dentro, no tiene el barro, obviamente El barro fue utilizado para que le dieran formita a la piñata la de barro, una de papel, es que la de papel no, no descalabra a los niños Y la de barro, pues sí Ese la es el, el sí. tema principal, ¿no? De que sí. los niños salían este, pues dañados, ¿no? Sí Pero este, ustedes continúan con este proceso de, de hacerlos con barro este, ¿Cuánto te toma, por ejemplo, la, la piñata que estamos viendo de estrella? ¿Cuánto es el tiempo que te tomas realizarla? Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Narciso? Sí. ¿Y al día cuántas piñatas te vienes? Unas 300. Ah, ¿300 piñatas? de Gracias, Yo creo que en la primaria me pedían una y me tardaba todo el día. Aprendimos un poquito acerca del proceso de las piñatas con la familia. Esta es toda la familia entera. La familia Salazar García, que tiene esto pues de generación en generación. Cuarta ya van para la quinta, que aquí están esperando... Supuesto en la empresa de las piñatas y bueno, muchísimas gracias a la familia por eh, permitirnos llegar a este lugar y conocer un poquito de este proceso tan cool. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice uno, ya le dice dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Uh! Es muy tonto, es muy tonto Se parece a su papá Bueno gente, frenamos acá en un puestito para tomarnos unos juguitos Porque en verdad hay que rehidratarse Y bueno, Gise como ustedes saben, se está muriendo mírenla allí Muriéndose en el celular, ¿verdad? Ahí Gise la verdad. yo estoy preocupada y allí se casi... ¡Ay, caramba! Ahí la ven allí, se está resucitando. ¡Oye, hice casi la mitad de un solo sorbo! <risa> y aquí nuestro juguito de... De alfalfa. Salud, de salud, amigo. Pedido salud. Saludita porque bueno, sí. esto es para hidratar. Tiene una fruta que se llama pingüica, que nunca he visto en mi vida. Dicen que es como una manzana tipo miniatura. Entonces, esto es bueno para la salud, gente. Este recorrido ha estado bastante intenso, pero yo en este momento me encuentro aquí justo en esta esquinita donde está Doña Alejandra, no tan doña, no es una doña, ¿verdad? Nada de doña, ¿verdad? Hola. No, nada de eso. Oiga, ¿qué vendemos acá? ¿Qué podemos ofrecer acá? Figuras para el nacimiento, para Super. adornar el árbol de Navidad. Gente, ustedes saben que estamos en la época navideña Si quieren figuritas para el nacimiento, pues aquí hay un montón Más de mil piezas, obviamente muchísimo más Vengan y por acá está el gran Jorge Gracias por llevarnos, por traernos por guiarnos, me metió en el corazón de, de, de Sonora se puede decir, sí, ¿no? sí, el corazón sí. de Sonora Amamos, amamos Sonora, <risas> amamos Sonora, oigan por acá Jorge también hace videos para YouTube les voy a dejar su canal aquí abajo para que empiecen a seguirlo y también vean su contenido acá está el Guayaboy que ustedes saben ya lo conocen en este canal ha aparecido varias veces nos trajo por acá con Jorge, venimos acá, pues sí, hasta nos regalan todos acá, el bueno, agua nos regaló una agüita Está chulo, no si ¿Sí te gusta mirar. Está genial, está genial. Me encanta como la, la, la, la calurosidad de la gente y la amabilidad, sobre todo. Me regalaron el gorro, me regalaron la comida, me regalaron los jugos. Es Acá agua, luces de Navidad, de todo. Aquí me trataron como en casa. El barrio para el mundo, ¿eh? no se olviden. <ríe> Acá nuestro amigo de las aguas, nos ofreció unas aguitas allí. Aguas el Charco. ¿no? Usamos aguas del Charco. Y pueden encontrar aquí para darles agua baratas y bien ricas eso. bueno mis amores y acá con este ambiente de navidad santa y todo eso nieve y de todo un poco yo cierro este video y me caigo Aquí en los alrededores del mercado Sonora, explorando con nuestros amigos, ya conocieron la piñata navideña, ya la conocieron, entonces nada, si les gustó este video, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, yo soy Katherine Boyce, allá atrás la dice Carolina que está enferma, también subió un video a su canal que les voy a dejar aquí abajo en la caja de información para que vayan a chequearlo también y... Vamos rumbo a conocer algunos juguetitos tradicionales mexicanos para el próximo video. Así que nada, bye bye, los amo demasiado. Ah, y recuerden que estamos subiendo videos todos los días al canal. Estamos subiendo vlog más todos los días, video nuevo. Así que por favor, no se lo pierdan a las 6 de la tarde todos los días.